Eh, me acordé que, no, que después de haber empezado los, los video blogs <ríe> nunca filmé otro así que aquí estoy grabando otro creo que el último que hice fue en enero así que seis meses no, no está mal um, creo que últimamente ha pasado dos cosas, una es eh, instalé la versión nueva del, del driver para el eh, audio interface que tengo, el Behringer y Uh, no sé qué cambió y también le instalé el voicemeter y cambié el voicemeter por el voicemeter banana porque decían que tenía más, más funciones y el voicemeter ya no me agarra el, micro, el micrófono <risa> probé, no probé extensivamente pero probé unos un par de días y no me funciona no me agarra el micrófono, suena el sonido pero no fue así que lo desinstalé Entonces, como tengo desinstalado el voicemeter cuando hablo con gente en eh, cosas como skype es solamente solamente va como un sonido monodireccional y no me sale estéreo porque eso le funciona eso lo hacía con el Meter y uh, tampoco puedo tocar música eh, así que uh, no sé si voy a tener tiempo para ver esto más a fondo aquí sea otro día voy a tomar la iniciativa para poner más tiempo lo otro interesante es que estuve viendo eh, el stream de un, un streamer con el que se llama una persona que hace transmisión en vivo, sí, que se llama Chamen Yo, y vi que él hacía la doble R sin dificultad. Yo cuando aprendí el castellano, cuando tenía uh, 15 años, no 12, bueno, cuando empecé a aprender, no me salía la doble R, la doble R, y tampoco me salió cuando me hice el entrenamiento más intensivo del idioma, que cuando que tenía unos 15 años, 12 años por ahí. <coughs> y desde entonces nunca lo he intentado y siempre cuando hablo ferrocarril me sale como, como, ahí, como a medias y estuve y lo de la doble no me sale muy bien pero estuve practicando estuve practicando así esto entonces estaba haciendo lo que siempre sé que era como tratar de hacer la doble dentro de la boca y creo que suena más convincente que lo que me salía antes y me di cuenta que si uno abre la boca más Sale mejor <risa> Tengo que practicar Creo que en, a este Porque estuve practicando como por unos 10 minutos y ya Me siento más Tengo más esperanza de poder mejorar en ese aspecto Creo que como en un mes Si sigo practicando podría sacarle <risa> Está como en, entre la doble R y una G Pero <risa> Ferro Oh, está, está mejorando creo la, la pronunciación de la doble R Creo que está... El, creo que el, la lengua tiene que como que toca como que no toca el, el techo de la boca Y tiene que estar ahí vibrando Ahí a una distancia súper cercana. Creo que voy a seguir practicando y algún día me va a salir. Eso es todo.